Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué momento y lugar le gustaría ir y por qué? Eh, uh, implica varias cosas. Depende también, yo creo que siempre en el pasado, la edad media, eh, o sea, me, me copa mucho todo lo medieval. El tema es que uno ve lo medieval de la actualidad. Y parece utópico. Tengamos en cuenta que en sí. la tecnología estamos en una pandemia. Imagínese la pandemia de la Edad Media, ¿no? Claro, más allá de la pandemia y de alguna forma, no sé, la vida, porque uno ve los viajes del pasado y como decir, ¡Ay, yo sueño con estar en el renacimiento. Tenés que bancarte vivir en el renacimiento, O sea, te encanta tener internet, te encanta tener la computadora, o sea... Está bueno para ir de visita. De hecho, me pasaba eso con Buenos Aires. O sea, yo soy de La Plata. Desde La Plata, Buenos Aires era la utopía. Yo digo, sueño con vivir en Buenos Aires. Ahora sueño con irme de Buenos Aires. Entonces, es como un relativo. ¿Cuándo es la edad media? La edad media, el Renacimiento, hubiera sido bueno. Yo creo que el Renacimiento... Tengo una mentalidad un poco renacentista en el sentido de, de hacer muchas cosas. Eh, que eso estamos como un poco en la época de la especialización hoy, creo. Hoy es como que uno es doctor con un doctorado en tal cosa y hiper especializado. Y yo soy más de decir, bueno, hago todo un poco. Eh... A usted le debemos el renacimiento del circo continuo, así que va bien, para la metáfora. Bueno. Eh, y siguiendo con el viaje en el tiempo si usted pudiera viajar al pasado y darse un consejo a usted misma ¿cuál sería? puede ser más de igual ¿tú? vamos a abrir también es relativo porque en el pasado las decisiones que las tomé las tomé con las condiciones del pasado y supongo que fueron las mejores decisiones que uno pudo tomar con la situación dada eh, quizás el consejo más valioso sería no dejar de luchar por los sueños y, y no dejar que las personas arruinen nuestros sueños y nuestros deseos porque por ahí uno en ciertos momentos toma ciertas decisiones igual bueno, es relativo porque uno siempre que toma una decisión la toma dando lo mejor de uno pero por ahí es eso, uno deja de lado cosas esenciales de uno, deja de lado viajes, deja de lado... Y es tiempo que no vuelve. Entonces quizás ahí está el consejo, sería aprovechar el tiempo porque pasa y no vuelve. ¿Algún artista o espectáculo que usted haya visto en vivo también va la respuesta múltiple y que lo haya cambiado el hecho de ver ese artista o ese espectáculo? Que diga, ah, a partir de ahora esto me genera otra cosa, sea por la obra, por... El contexto que usted crea. Mm. He tenido algunas revelaciones existenciales en fiestas electrónicas. Eh, siempre dan vuelta con la pasión de la gente, de alguna forma. Eh, como que al ver la pasión de alguien, uno empieza a pensar sobre sus propias pasiones y te contagian la pasión. Casi siempre que he ido a ver un espectáculo lo he ido a ver como ansiosa y con ganas de verlo, no es que he dicho, uy, que tengo que ir meterme acá a ver tal cosa. Eh, sí, un espectáculo que vi en España, eh, Triciclo, se llama Tricicle, son un grupo, se llama Le Lutier de acá de Buenos Aires, y también con un poco de mentalidad de productora, es como, bueno, este espectáculo es buenísimo, pero cuando lo cambias de un idioma a otro, pierde la gracia. Entonces la dificultad, incluso yendo a España, porque es como que nuestros modismos y nuestros dichos allá no están. Entonces es como difícil un espectáculo de humor llevarlo a otro lado. Ahí fui descubriendo mientras el clown, que de alguna forma transmite gracia, pese a no... Es un poco, un poco acontextuado, de alguna forma puede llegar a serlo. Y cuando vi este espectáculo, tenían un locutor, o sea, ellos no hablaban, tenían un locutor que iba relatando. Y ellos eran una mezcla entre clown, mimo, y una especie de pero desde el mimo y desde el clown. Y fue como, qué interesante, porque este espectáculo lo llevas a cabo lo llevas a Rusia, si la voz en off es del idioma local, se puede hacer. Y eso fue como para el momento, y como empezar a cranear cosas a mi casa. Digamos. Claro. Eso podría ser que me dio, despertó. Después me gusta mucho, me llama la atención mucho la interacción de las nuevas tecnologías con el arte. Eh, no sé, hace un poco, en la cuarentena, por suerte, subieron una obra que se llama... Eh, ah El hombre que perdió sus sombras ahora se me fue. Eh, la subieron en internet y trabajaban con lo que es la proyección de una especie de teatro de sombras y actores. Y fue como, ¡uh, qué bueno! Porque hay cosas que sin presupuesto cuesta mucho hacerlas, y las sombras no llevan presupuesto. Después, bueno, todo el viaje a Eslovenia, este festival de Floating Castle fue como convivir con unos artistas maravillosos, conocer una tradición de teatro de títeres que aquí no está. O sea, aquí uno dice títeres y uno se imagina dos muñequitos golpeándose, quizás o sea, es como que no está tan instaurado ni el títere para adultos, ni la tradición de teatro de títeres sí. o sencillos, hay mucho más teatro de seres humanos. Eh, y en Eslovenia no, visité un museo de títeres y había unas cosas preciosas, unas marionetas con 19 mil millones de hilos que te permitían hacer un mundo de creación. Eh, también vi un par de obras de teatro de luces era, o sea, era como una cajita y jugaban con las sombras las luces y objetos cotidianos con las que la intérprete jugaba y no sé, como que todas esas pequeñas cosas te van abriendo la cabeza el festival de teatro de, de Francia también, de hecho había un par de artistas argentinos y era como así, wow, o sea, creo que todo ahora, toda manifestación artística de alguna forma nos nutre y nos abre la cabeza en cierta forma eh, y la pregunta que quedó colgada, que la hizo dos veces, pobre Jerry, es ¿cómo surgió Magenta? A ver, Magenta. Eh, estudié clown con, con aguado, y bueno, básicamente surgió de la clase de clown, en realidad. De todas formas, la Magenta actual no es ni remotamente la Magenta que surgió en esa clase. Eh, yo creo que Magenta terminó siendo como un alter ego mío, o sea, si bien el nombre Magenta surgió en esa clase, luego se fue nutriendo y, y cambiando y mutando, como todos nosotros. No, creo, no sé si, si los clavos de los presentes son estáticos o son algo que evoluciona y muta, yo creo que justamente es la mutación permanente en base a, al juego. Así que la Magenta que conociste, Cherry... Fue surgiendo de toda la experiencia de vida de Ryu Hens de la vendedora y de todos los artistas que fueron nutriéndola Cosas que he hecho. La verdad creo que por un lado no la estoy aprovechando como debería, y por el otro lado, pienso, si estoy pensando en debería, quizás no es algo que me sale naturalmente. Entonces, ¿por qué angustiarme por no estar aprovechándola como debería, considerando que estoy refunfuñando acerca de los debos. ¿La propia o la ajena? Es que esa es la pregunta. muchas a veces discernir si son los valores propios o los valores ajenos. Somos un cúmulo de valores que nos van indicando y a veces es difícil separarlo, ¿no? Los valores que nos meten de lo que tenemos que ser. Y que por ahí no son los valores que uno comparte, ¿no? Entonces es como la investigación y la introspección para discernir cuáles son los valores verdaderos. Y en base a eso sacar una conclusión sobre si uno debe o quiere. El tema es que por ahí lo que me gustaría no está surgiendo. Me gustaría tener un desborde de creatividad y poder terminar todas las obras que dije que iba a escribir. Eh, estoy par en paralelo, señora, tendría que estar escribiendo, no me está saliendo, tendría que decir, bueno, me siento cuatro horas por día hasta que me salga. Y por otro lado digo, eso es forzar algo ya tengo que quizás tenga pena hacer. Eh... <risas> Estará Estará esta entrevista a YouTube, señor Chofer, no se preocupe. <risa> No sé, es eso O sea, tenía muchos proyectos artísticos Teníamos muchos proyectos artísticos Que de alguna forma están como en stand-by Entonces Tengo un angelito medio hiperactivo Que me está diciendo, estás perdiendo el tiempo Tenés un tiempo precioso por estar Estás encerrada, no tenés la excusa eh, Y el hoy, eh, man, Tenés que poner la excusa O sea, si tenés que poner una excusa Porque quizás no es el quiero Así que exacto, que fluya Estoy tratando de fluir lo mejor que puedo Y nada, el flujo Es de decir, continuo me parece hermoso Y a eso sí le estoy dedicando todo y, bueno, Estamos planeando un par de sorpresas Para todos los televidentes ¿Hay algo que te pida en particular Para hacer tus creaciones? Pregunta Fede de los libres eh, Son múltiples las inspiraciones Pero creo que básicamente ¿Qué pregunta? Para uh. <risa> eh, la las creaciones yo creo, creo que busco inspiración en, en todo, desde la música, la imagen, cosas que no tienen absolutamente nada que ver, el cine, si eh, el tiene mucha inspiración del cine mudo, Chaplin es otro gran referente que me olvidé de mencionar que admiraba. Eh, y bueno, y sale toda esta mezcla que incluye un poco de multimedia, pasado, presente, futuro. Música, cine, etc. ¿De qué signo soy? Soy de Virgo. Nada que ver con el signo, soy completamente caótica y en mi caos encuentro el orden. ¿Y qué consejo te imaginas que le dirías a la milla del futuro? Que no se rinda. Y que siga no, adelante. Eso para siempre. Eh, si nadie tiene más nada, quedamos con él. no se rinda, no se rinda a nadie. Nunca. Eh, bueno, cerramos esta transmisión, si usted está de acuerdo. Como corresponde, con la frase que corresponde. Aquí estamos y estaremos. Mañana es hoy, pasado actuado.